Eh, tenemos, en este momento empezamos la transmisión de este sábado 27 de marzo de 2021 con, con la presencia de nuestros eh, queridos compañeros María Dolores eh, Montenegro, eh, José de la Luz Antibáñez Cantero Javier Francisco Esparza Contreras y nuestro amigo Carlos Arce y el día de hoy, como habíamos acordado la semana pasada, vamos a hacer una revisión de los diferentes registros que se han dado hasta el momento para las próximas ele elecciones de junio en todo el país y va vamos a ver específicamente el caso de, del municipio de Guanajuato. Así que pues, para empezar a dar una introducción a este tema, le quiero ceder la palabra a nuestro señor secretario del Observatorio Ciudadano, don Javier Francisco Esparza Contreras. Muchas gracias, don Javier. ¡Memo, por aplaudidores! Ah, ¡Aplaudidores! ¡Ah, claro! Yeah. Bueno, este, yo diría que utilizáramos las ventajas comparativas del expertise en cuanto a a la parte del funcionamiento eh, de grupos eh, políticos, sí. empresariales en el municipio, y sobre todo este, ver, no sé cuál pudiera ser la mecánica, si alguien trae alguna información del resultado final de qué pasó en el PRI, pues ya sabemos quién quedó, el, el señor Cerrillo, Carrillo, perdón, Cerrillo. Cerrillo, eh. Eh, Lo que sucedió en la parte de Morena, que sí. es, le queda la, la maestra era secretaria del sindicato. La doctora el, Carmen Vargas, Carmen. Sí. Carmen, exacto. Eh, en, en el caso del Movimiento Ciudadano, eh, una declaración de alejamiento con él, uno de los representantes políticos oh. del municipio. Este, y por el otro lado, pues la parte del Verde Ecologista, que no sé eh, qué alianzas eh, existió, el señor este, exdelegado de Semarnat, y digamos, pues serían los actores políticos a evaluar eh, a reserva de que se me haya pasado algo, eh, de favor, eh, se si me pueden corregir, ¿no? Entonces, pues aquí ceder la palabra a quien lo desee en este momento, ¿no? Claro, claro. Este, Piri, ¿quieres este, continuar? A ver, este, yo le voy a dar el, el prólogo a esta sesión. Yo estoy muy orgulloso de ser miembro del Observatorio de la Ciudad de Guanajuato. Es objetivo, es un grupo plural y es un grupo de gente ya mayores de edad que pensamos muy objetivamente en los temas que acontecen en esta ciudad. Vamos a empezar por uno. Alejandro Navarro, el PAN, lo que existe de PAN en Guanajuato, lo religen porque creen que tienen la estructura electoral más importante para ganar. Eso es lo que ellos traen. En efecto, todavía una estructura electoral hecha, pero puedes checar en las encuestas de cualquier grupo, no digo nombres para no quemarlos, que me han llegar, estaba abajo. Lo ya que era el que le competía, bueno, ya lo quitó Morena. Conclusión, Alejandro Navarro es el candidato impresentable que el PAN tiene, pero es el que trae la mejor, hasta hoy, la mejor estructura electoral. Luego sigue el otro grupo, este grupo está apoyado por MC. La MC o la MC que está apoyada, dicen las gentes, dicen las malas lenguas viperinas, que está apoyada por Pancho yo no me consta, pero eso se comenta. Luego el otro grupo, ¿qué dices tú de Partido Verde Ecologista, doctor Esparza? ¿Cómo se llama este muchacho que está ahí? Cabrera, de verdad, ¿no? Es dentista, Cabrera. De una larga trayectoria en Cochupo, en de Medio Ambiente, cursó es el último, ahí, los, ahí está, subrayado, y está totalmente señalado que él intervino en Cucurusola, no puede negarlo. Es un tema que lastimó a la Sierra Santa Rosa y la gente de Sierra Santa Rosa, su delegada Marta Cabrera, se enfrentó a Alejandro Navarro y por consiguiente, Santa Rosa ya no es panista. luego Vamos a entrar al tema siguiente. El otro candidato de MC, que nomás va de Palero para buscar la regiduría, que gane quien gane, de todos a amarra una regiduría. Pues es realmente vergonzoso que hagan ese tipo de conductas políticas porque los guanajuatenses no nos lo merecemos. Podemos ser criticados ampliamente, podrán decir lo que quieran, que si nos vacunamos en Comunfo, lo que tú quieras, pero políticamente eso es repoborable, muy repoborable lo que están haciendo los partidos políticos con la ciudadanía de Guanajuato. Y finalmente el PRI religió de candidato, es una elección de candidato a este muchacho Castro cerrillo Castro Cerrillo sí. que no sea por ningún lugar. Ayer no se vio en el viernes de Dolores. Está... Pero cuentan las malas lenguas. Bueno, insistí porque no tenemos ningún testimonio escrito de que su relación con el grupo de Pancho rollo no es muy bueno. Ahora bien, todo el mundo lo ve en los periódicos de enfoque, lo que está buscando cada grupo político. Y no buscan el bien de la ciudadanía. Quiero subrayar para arrancar esto. Y hasta ahí mi intervención. Buscan cómo consolidar sus negocios. La presa, esa cosa de la intranquilidad, siguen metiéndole dinero y vice sigue ahí metido. Ya vieron vice que el lío se metió correo con el tema de León. Es? Ahí está pintado su rayita. Luego vemos el tema de Simapag. No hace nada más que están haciendo negocios. Luego búscale el otro tema el tema de las momias. Curiosamente no se rindieron cuentas de cuánto dinero faltó. La auditoría se quedó coja. Entonces los guanajuatenses hoy estamos realmente desnudos ante los partidos políticos que han, han puesto candidatos en su mayoría, gente mentira en cochupos. Y ahí están marcados claramente. Y dejé para último a esta señorita que no tengo el gusto o señora, la líder de eh, el sindicato, sí. ¿cómo se llama Memo? ¿La, la líder? Eh, bueno, no, fue hace bastantes años. Bueno, fue la líder, fue. El, sí, líder del sindicato de, de la universidad, de Carmen Cano Canchola, sí. Carmen Cano Canchola. Lo que tengo entendido es que es una guerrilla lideresa, lo demás son cuentos y le llevan muy dados en Guanajuato. Sí. Y tumbar una loya que eso es lo que hay que remarcar el día de hoy. tumbar no. una loya y estaba padrinado por Ricardo Sheffield y a Sheffield también los descontaron y vean ustedes cómo se colocan los grupos en el muchacho está el hijo de Prieto Gallardo Prieto como se llame lo ponen de candidato de Salamanca que es el hijo del de, amigo del Peje o del señor López Obrador luego en León tumban al joven Sheffield le bajan toda la vara y está enojadísimo porque esta le quisieron imponer gente de su panilla y obviamente aparece la mano de Lefipasi, que es un hombre de negocios, que sí es muy cercano, pero este es hombre dedicado a los negocios, García Segura que se llama, creo que sí es así, Carlos, ¿se llama cómo? Bueno, no recuerdo el nombre. Y mete la mano y tuman a Sheffield del banquillo en donde él se sentía que iba a ser el líder de Morena en el Estado de Guadalupe. Y finalmente, ¿qué ves? Ves una... Campaña que va a ser muy desasiada, muy desasiada por razones obvias. Carmen no trae una estructura electoral, ojalá y Loya se vea noble y le preste la, la pseudoestructura electoral. Mauricio estuvo en contra de Sheffield, ojalá y Mauricio le preste al grupo de las comunidades rurales donde le metieron mucho dinero. Y estoy diciendo lo que estoy escuchando y oyendo. Y finalmente... ¿Qué es lo que veo para Guanajuato? Un triste panorama. Porque el del PRI, que es este muchacho que estoy viendo? terminó muy mal con Pancho Arroyo. Él mismo lo comenta. Automáticamente va a echarle toda la caballería en contra. Entonces, ¿qué es lo que le queda a una ciudadanía? Y seamos honestos, para finalizar mi intervención. ¿Cuánta gente de Guanajuato va a salir a votar? De las estructuras que ellos traen ya votación van a ser ganadutas porque van a triunfar o van a ganar en esta teoría que expuse esta mañana los que tragan amarrados credenciales y votación Entonces, cuál es la diferencia entre Navarro sus adláteres que lo el Partido Verde Ecologista el MC está junto con Navarro y esta muchacha que es la lideresa que fue lideresa del de sindicato de maestro de Guanajuato que tiene un buen currículum académico, si no tiene una estructura electoral. Esto es lo que. Hace. Y el otro, el, el de la tercera vía, que este muchacho Castro Cerrillo, que como administrador, pues no fue una cosa brillante, pero sí le reconozco algo. Como operador político, sí le entiende. ¿eh? Ser operador político, sí le entiende. O sea, lo que pregunto es: si trae gente, si Simapac va a jugar para Navarro, Simapac no va a jugar para él, los operadores eran Simapac obviamente van a jugar para no otro bando. Entonces, hay que ver con mucha fealdad y objetividad lo que se viene. Lo que es cierto, finalmente, en mi punto de vista personal, y acepto todos los ataques que se vendrán después de sus comentarios, es, es la forma en que nos ponen los guanajuatenses en tercer término. El último que le importó a los partidos políticos o a los dueños de los partidos políticos o a los caciques de los partidos políticos es la ciudadanía Guanajuato analícenme en cualquier candidato y verán que la mayoría de ellos están manchados por actos deshonestos en su administración esa fue mi intervención de esta mañana muchas gracias Y yo, yo lo que quiero proponer es una dinámica en la que deslindemos por una parte ¿quiénes son a todos los registrados en este, para este proceso de las deslindemos de los de la actuación de los partidos porque los partidos también tienen una, un compromiso social con la con la ciudadanía existen para que nos representen a través de sus estructuras de cada uno de los partidos y yo creo que si sí hace falta que nosotros cada uno de los miembros del observatorio a, a, a abone sobre este esta temática los partidos y su compromiso con Guanajuato y los candidatos y su compromiso con Guanajuato. Lo de los, eh, porque no, yo no veo que los eh, candidatos eh, son candidatos porque ellos quieren, son porque se dieron una serie de circunstancias y los partidos decidieron que eran buenos, pero yo sí creo que hay una diferencia y veo que hay una falta de responsabilidad social de parte de los partidos políticos con los guanajuatenses. Los partidos parece que no les importa Guanajuato, parece que la ciudadanía les, eh, les bien, no, no les cuenta, como si no fuera nuestro voto el que lleva a sus estructuras al poder o no. O sea, yo quiero decir eso de los partidos y deslindo a todos los candidatos de, de lo que hicieron los partidos realmente son una vergüenza como estructuras políticas que hayan hecho el papel que están haciendo no sé quién más quiera seguir sobre eso y si aceptan que eh, deslindemos esas dos eh, posiciones, la de los partidos y la de los candidatos aclaro, eh, pero también no sé si tengan información relacionada en el caso, por ejemplo, del PAN Navarro, ¿cuál es su planilla? O si ya está a la luz pública esa planilla. En el caso del PRI de Castro Cerrillo, también si esa planilla está ya visible o será necesario hacer unas conjeturas. Eh, el verde, también habría que ver este, quién viene en esa planilla o, o el objetivo de esta persona es llegar a ser este regidor. El el caso de Morena, también, si tenemos ya la integración de la planilla o no. Que serían como más elementos para poder evaluar, eh, tal como decía Guillermo Gerardo Siliceo Fernández, sí. eh, la separación entre una decisión política y realmente si la participación ciudadana o los ciudadanos pueden evaluar este esquema de toma de decisiones. Bueno, un, una cosa que veo, una ausencia de los partidos, es ningún partido político ha dicho cuál es su plan para el municipio de Guanajuato. O sea, nadie ha mencionado para nada cuál es la, la postura del partido frente a los problemas que tiene Guanajuato, el municipio de Guanajuato. Yo no he visto eso. Y no... Y alguien me podría decir que no es su papel, pero yo sí creo que es su papel. Si su papel es que generar las estructuras de gobierno, debería el partido decir respecto a Guanajuato: mi posición es tal, y yo no he visto eso, pero puede ser que sea mi ignorancia la que está hablando. Ah, no, bueno, tienen que presentar su plataforma de manera individual, ¿no? Y lo que la pasa. la plataforma es, debe venir, supongo, los objetivos de carácter general. Adelante. Pico, perdón. perdón. Lo que sucede en la praxis es que sigue el reacomodo de las planillas. Hay, hay presiones de los grupos políticos. Yo respeto mucho a Memo y qué bueno que sea tan sano, pero desgraciadamente hoy los partidos políticos están secuestrados por grupos que tienen intereses financieros o económicos eso, eso, o lo que sea. Eso, eso, eso, eso. ¿De acuerdo? Es decir, los partidos no son libres de ejercer su función social para la que fueron creados y diseñados, sino que están renunciando respecto a intereses de muy diversa e índole cada uno de los partidos. O sea, ¿podríamos concluir que son los partidos políticos antidemocráticos actualmente? Sí. Los que, que están sí. funcionando al servicio de quién sabe qué intereses, que no son Manajuato. Es cierto. Y sí. sí, me gustaría comentar algo. Estoy levantando la mano y no me aceptan. Es normal, cara. ya sabes, ya sabes que así es. Mejor <risa> habla directo. <risa> buenos días, buenos días a todos. Carla, good morning. Buenos días, good morning. Coincido con Memo y creo que si sí hay una crisis en los partidos políticos, una crisis muy aguda, en que para mí hay dos puntos muy importantes, que hay mucha falta de transparencia en las actividades y también en la obtención de recursos para promover a los candidatos. Ese es mi comentario por ahora. Este, creo que, que no sabemos de dónde vienen los recursos para ser candidatos. Se necesita lana y están ahí apoyados los que están por alguien. Entonces creo que esa parte sería muy buena que se mostrara y que supiéramos quién está promoviendo a cada partido y a cada, perdón, a cada candidato, y qué beneficios van a tener a la larga, porque luego, pues, vienen otras complicaciones, ¿no? En las tomas de decisiones, en los planes, en los programas, en las obras que se realizan durante el periodo de gobierno que se está haciendo. Entonces, eso era lo que quería comentar. Gracias. es sí. Muy importante, ¿no? Porque, pues, el partido en el poder, en este caso Morena, pues, tiene toda la parte presupuestal, toda la operación política del superdelegado, y este y, y yo yo obviamente un comentario muy atinado de Piri que eh, no había compatibilidad entre la parte del subdelegado del superdelegado y el propio Schaefer no que generó este este conflicto sobre todo a nivel municipal no no se concertaron los los acuerdos no por ahí viene la parte presupuestal de Morena en el caso de que señalaba la integración del PRI de dónde viene el presupuesto. Eh, no sé si ya es, exista el tope de campaña establecido. Y son como lluvia de ideas para ir incorporándonos y ir un poco buceando el tema. Carlos. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy interesante el tema del día de hoy. Eh, primero nada más una referencia muy importante. Eh, en el, el anterior programa que fue sobre toda la parte esta de género, pues realmente batió récords muy bien, creo que fue un tema muy importante para la ciudadanía tenemos 9000 alcances y más de 7000 reproducciones de nuestro, de nuestro programa de la semana pasada, entonces seguramente gran parte de estas reproducciones han sido de de mujeres interesadas en los temas de género. Entonces fue, fue realmente un, un, gran, un gran acierto del observatorio tocar estos temas y yo creo que hay que seguirlos tocando en un futuro. Este, me imagino que Carla está de acuerdo y, y, y Lolita con, con ello. Bueno, eh, yo tengo visiones un poco diferentes. Yo creo que hay que hacer el corte de esto como si fuera un estudio, este, una resonancia magnética, o alguna cosa así, por, por capas. Y hay que ver cómo, cómo hacemos, cómo, cómo seccionamos, si horizontal o verticalmente. Eh, primero, a ver, yo trataría de explicar qué es lo que pasa con los partidos políticos y sus políticos. Eh, estamos en un sistema de, de cartelización de partidos. Desde que llegó la partidocracia a mandar en los partidos y decidir todo sin necesidad de los ciudadanos, hubo una transformación. Y esa transformación es que pues, prácticamente los partidos como clubs políticos se acabaron. Simplemente son instrumentos de acceso al poder manejados por, un, por pequeños grupos en cada, en cada partido político. Que ellos deciden frente a sí y ante sí. Y, y véanlo, digo, basta analizar este, cómo se ha conducido Acción Nacional, cómo se condu ha, ha conducido desde siempre el PRI eh, y todos los demás partidos, Morena, por supuesto, en fin. Entonces, es eso, son instrumentos de acceso al poder eh, que no, neces no necesitan a los ciudadanos. Entonces, de aquí viene todo lo demás, ¿no? Entonces, esta cartelización significa que se ponen de acuerdo o son instrumentos para llegar a acuerdos de poder. Y dentro de Guanajuato hay ahorita un que está imponiendo sus condiciones esencialmente para el juego electoral próximo del próximo julio, 6 de julio. Este juego es mantener escúchenlo bien se trata de mantener un sistema de corrupción política que ha venido dando muy buenos resultados a los que están metidos en ese sistema de corrupción política. Punto uno es corrupción política. ¿Por qué? Porque se ve el poder como un instrumento para hacer negocios desde el poder y para eh, dividir este, esos beneficios entre los jugadores. Sabiéndolo así, los partidos políticos en el área local, lo que hacen es que están jugando para ese sistema, y eso es lo que hay que entender, están jugando para el sistema de corrupción política que está habilitado en Guanajuato. Ese sistema, el eje de ese sistema, hoy por hoy es el alcalde de Guanajuato, junto con varios adláteres, pero sobre todo, condicionado también a cómo se desenvuelven, varios eh, representantes de otros partidos políticos. No hay que olvidar que lo que se está jugando, principalmente a nivel local, son ayuntamientos, no alcaldías, ayuntamientos. Entonces, es un equipo y este equipo tiene, tiene, tiene ciertas condiciones. Y aquí es donde vemos la operación de los partidos políticos conjuntamente eh, con las candidaturas. Hay unos partidos políticos que quieren y que retan para tener la primacía en el, el, en el poder aquí en Guanajuato. Yo pues nada más alcanzo a identificar tres. Uno es Acción Nacional, el otro es el PRI y el otro es Morena. Los otros lo que están haciendo es jugar las posiciones para tener parte en el sistema de corrupción política y tener grandes dividendos. ¿Cómo están jugando? Paso a los dos partidos más significativos que están jugando esas posiciones, probablemente tres, no sé, este, no sé, redes sociales con esta persona, la arquitecta Dafne, cómo esté jugando. Pero... Ellos lo que quieren es meter uno o dos regidores al ayuntamiento y entonces negociar esos votos dentro de la red de corrupción para tener beneficios personales y de grupo, de camarilla. Porque hoy por hoy esa red es la que tiene el control de los negocios en Guanajuato. Quien quiera hacer negocios tiene que poner la mano. Así de fácil. Eh... Los contratos, lo mismo, ahí están. Entonces, hay que meter gente al ayuntamiento. Aquí creo que el personaje este oscuro de Guanajuato, Arroyo, pues tiene muchos intereses, tiene muchos intereses, renta, renta casas, este, eh, le han cedido el agua potable, trae los contratos de la presa de la intranquilidad o pensando que pudiera reactivarse en algún momento. Y aparte, pues, me imagino que trae bastantes problemas por, por, por las cuestiones europeas que, que tiene que enfrentar. Bueno, este personaje lo que, lo que hizo fue simplemente capturar a través de, de, de, de su líder nacional, Movimiento Ciudadano. Eh, ya la, la ciudadanía se dio cuenta con mucha claridad lo que sucedió y tuvieron que salir a decir que el señor no tiene nada que ver con ellos, porque pues saben que ahorita pues, los, los está besando el diablo. Entonces, este, es muy simpático eso que pasó, este, esa rueda de prensa que dieron, para decir que sí, son bien cuates de, de, de, del, del torbo personaje, pero que, que no le hacen caso, que son aparte. Bueno, nota, no son aparte, que quien encabeza la planilla en la posición de presidente municipal, va como primer regidor. O sea, es obvio que su apuesta es a entrar a la regiduría. Y en la segunda posición, pues es una empleada de, o que fue empleada la administradora del hotel de, de, de, de Arroyo, este, va en la segunda posición. O sea, quiere tener dos regidores para negociar y para que le conserven sus cuotas. De eso se trata. Movimiento Ciudadano, de eso se trata. Por eso no hay que darle un solo voto, fíjense bien, a Movimiento Ciudadano, porque es una de las formas, es una es una de las claves principales para destruirles la, hege la hegemonía en el ayuntamiento, en el próximo ayuntamiento. Yo sí recomendaría ni un solo voto a ese partido, aparte con un personaje policiaco que fue un mal, este, a ver, ¿quién se acuerda de un buen inspector de policía en Guanajuato? Por favor. Y a ese amigo lo quieren llevar. No lo llevan más que por una sola causa. Es incondicional de Arroyo y va a votar como le diga Arroyo. Entonces Arroyo va a mover sus fiestas, sus piezas para negociar contra los beneficios pecuniarios que obtiene de, de, estando ahí. Este, esos votos así de fácil. Ni un solo voto a Movimiento Ciudadano. De acuerdo. Entonces, Israel Cabrera es la misma historia. Es la misma historia. Quiere entrar al ayuntamiento. Sabe que no va a ganar, ni trae estructura ni nada. Aparece ahí para tratar también de captar una cantidad de votos que lo lleven también al ayuntamiento y negociar sus votos del ayuntamiento. Él sabe muy bien cómo negociar los votos. Es muy bueno para los negocios desde, el desde, desde posiciones gubernamentales. Entonces, esta, esta es la historia. Esto es lo que está realmente este, sucediendo. El caso de Redes, pues no sé, Dafne, pues, no, pues fue una funcionaria que tiene como referente el haber dado, entre otras cosas, el permiso del, del, de la Casa colorada y del hotel ese que se aventaron a construir y luego tuvieron que suspender. Pues me imagino que, que también alguna alguna referencia al, al respecto debe de tener, sabe cómo funciona el ayuntamiento. Total, que así está, o sea, en derredor de Navarro se están poniendo las piezas para el funcionamiento de un ayuntamiento para la corrupción. O sea, se está estructurando la corrupción alrededor del ayuntamiento. Y cuando ustedes dicen de la opera, los operadores políticos, la verdad es que es un eufemismo eso de los operadores políticos no hay operadores políticos eso no es cierto lo que hay es gente que va a condicionar el voto y que va a comprar el voto ¿para qué nos hacemos tontos? cuando dicen, no, es que es muy bueno operador político pues es que es un pillo que anda comprando votos es una, una estructura hecha para realizar una actividad una conducta que está penada penalmente incluso. O sea, ir a comprar votos es eso. Por cierto, los partidos chiquitos también, Piri, este, se usan para dividir el voto. Y les meten votos ahí, entran, entran esto, todos estos amigos, se fracciona la verdadera oposición y al fraccionarse la verdadera oposición, pues gana el, el, ganas con muy poco gastando muy poco la elección. Ya Paloma nos ha dado hasta la saciedad este, los 19 mil votos que se necesitaron para ganar Guanajuato en la última elección. Eso significa que probablemente con menos de 10 millones de pesos puedes ganar este, un negocio que puede ser multimillonario. Eso es, así, es, así, está, así está el negocio. Para cerrar, este, se hizo pues, un sondeo sobre cuánto cuesta el voto comprado. Eh, y es un sondeo que da resultados muy simpáticos. Este, de los que venden su voto, el 65% aproximadamente cree que su voto vale más de mil pesos. O sea, el mercado del voto en Guanajuato anda sobre los mil pesos. A quien le compren su voto por 250 o por 500, es un estúpido que está regalando su voto. Bueno, ahí está. Ojalá sí, sí. la gente lo sepa y en las comunidades lo sepan. Sus voto, su voto debe costar arriba de tres mil pesos. Si es que lo quieren vender, no deberían de venderlo. Es, está prohibido. Es un delito. Acar, y la clientelización y todo esto, bueno, es un delito. Pero los que lo venden, lo están vendiendo, lo están regalando. Están perdiendo por lo menos dos pesos. Está arriba de tres pesos. Ese es el mercado más o menos del voto en las comunidades de Guanajuato capital. Excelente, Carlos. Me encantó tu reflexión. De verdad, me encantó. Te felicito. Sí, yo también te felicito, Carlos, este, porque estás desmontando el sistema que soporta todo el aparato electoral para las próximas elecciones y por eso decía, bueno, yo te felicito porque coincide con la idea de que los que van como candidatos no son los creadores intelectuales de lo que está sucediendo, sí, en sí, todo sí, caso son los partidos. que reciben los beneficios de los partidos que a su vez está ellos están respondiendo a otros intereses es decir la situación ciudadana es triste en guanajuato si los ciudadanos no le damos eh, calidad a lo que hacemos al ir a votar todos sin que falte ninguno de la lista eso le daría calidad calidad a, al proceso y entonces podríamos ver tal vez ¿Quién, debe, ¿Quién el pueblo quiere que gobierne? Adelante, Pérez. Nomás quiero cerrar, porque me encantó lo de Carlos, lo felicito una vez más, porque es una gente brillante. Yo lo sí, respeto es. mucho. Pero sí te digo, Carlos, deberíamos poner que esto que describiste es el ayuntamiento del terror. El que se viene es el ayuntamiento del terror. ¡Arriba las manos! ¡Saquen ma las manos! Saquen! Eso es lo que acabas de describir, eso es lo que nos viene a los Guanajuatenses Hay que alertarlos a través del observatorio, Carlos, muchas felicidades, eso es todo lo que digo. Bueno, yo, yo, digamos, nada más aportaría un poco que ya desagregando metodológicamente cada uno de los partidos, los grupos eh, y las intenciones. Eh, pues aquí en el caso de si aplicara un filtro ciudadano ahorita, ¿qué pasaría con la evaluación al día de hoy de Navarro? qué pasaría con la evaluación al día de hoy de Castro Cerrillo, qué pasaría al día de hoy con Cabrera Barrón, con Carmen, la exsecretaria, y con Dapé en la parte, eh, digamos, de redes, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, este, no tenemos información, aunque mucha gente los conoce, pero sí había un planteamiento muy acertado que comentó Gerardo Siliceo, en el sentido de cuál es el programa ¿Qué quieren hacer? Independientemente del ajedrez o el enroque eh, político, eh, en lo que, bueno, evidentemente Carlos Arce es experto, ¿no? En el sentido, este eh, ¿cómo la ven? ¿Cuál sería una opinión genérica? Ahorita, si tuviéramos la metodología que amablemente hizo doña Carla, pues, ¿cómo irían ahorita las carreras? si le apostamos a la ambulancia o hacemos un exacta trifecta o un candado para ver qué caballo eh, llega con mayor ventaja eh, directamente al hipódromo político del municipio de Guanajuato. ¿O me aceleré? Sí, sí, pero Carlos quiere hablar. Sí. Respondiéndole a Javier, este, yo creo que aquí, a ver... Como Observatorio Ciudadano de Guanajuato, lo que nos corresponde es externar qué le conviene a Guanajuato. A ver, ¿qué es lo que quieren los guanajuatenses en general? No quieren ninguna ciencia oculta. Lo único que, que quieren, interpreto, si sí, sí, sí, sí, interpreto bien, es un buen gobierno. Estamos ante una pandemia, estamos ante una crisis económica, en condiciones... Eh, globales, muy serias, que nunca nos había tocado una cosa de estas. Entonces, mientras te podías dar el lujo de decir, bueno, hay estos amigos que les interesa el gobierno, mientras no se metan conmigo, pues yo sigo haciendo mis, mis, mis actividades como ciudadano y ahí la voy llevando. Pero en estas condiciones, el, el, el gobierno se vuelve crítico, porque el gobierno es muy, muy importante en una condición de esta el gobierno federal, el estatal y el municipal. Ahora, no, a nosotros nos toca la casa municipal. Entonces, lo que queremos es la construcción de buenos gobiernos, entonces, de gente que no llegue a estructurar, pues, una pandilla que se va a apoderar del ayuntamiento, como ha estado apoderada durante estos últimos nueve años. Se trata, pues, de conformar algo que parezca un gobierno, por lo Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Cuál es la receta para enfrentar esto? Por eso yo les digo, no hay que votar por todos estos partidos que van nada más por una posición en el ayuntamiento, porque esto desmonta en parte el asunto. Entonces, todo hay que mandarlo esencialmente a aquellos partidos que sí vayan a retar a la estructura actual. Entonces, ese, ese es el primer, el, el primer planteamiento que debe haber. Este, el segundo combatir toda esta operación política. Esta operación política está estructurada en contra de los ciudadanos. Esta operación política que, que consiste esencialmente en no eh, en no este, esta operación política, perdón, que consiste esencialmente en capturar los votos, en comprar los votos, en en clientelizar a los, a, los, a los ciudadanos, sobre todo en la parte de los ciudadanos más desprotegidos, más vulnerables. Pues es un agravio a la dignidad de la persona humana lo que se está haciendo ahí. Entonces no hay que permitirlo. Y si alguien lo va a hacer, venda bien caro su, su, su, su, su voto. No se deje comprar por 200, 500 pesos. Véndanselos caro, pero muy caro, ¿eh? Muy, muy, muy caro. Bueno, ese es el asunto. Entonces, no, no a la operación política. Hay que des, desmembrar la operación política. Y miren, ahí es donde yo creo que, por ejemplo, las acciones del gobierno federal pueden ser muy, muy, muy, muy serias, porque estas acciones ya no alcanzan fianza. Si los agarran, los van a entambar, los van a meter al bote. Ya lo vimos. Nuestro amigo. ¿Cómo se llama Memo? Este el licenciado Jesús Vadillo. Jesús Vadillo ya lo, lo, lo, lo dejó muy claro el día que vino a, a platicar con nosotros. ¿Sí? Entonces, entonces, pues eso es lo que hay que a eso hay que pegarle. <risa> hay que buscar, pues, la la, la línea en donde hay que votar porque, por el que de veras vaya en contra de la organización criminal que tenemos dentro del de gobierno. Y por el otro lado, evitar toda la operación política. Y eso es ciudadanizar sobre todo. Sí, Piri, por favor. Informan, Lolita, por hoy eh, en Olida, que va a haber seis gentes que hoy denuncian. O piden licencia en el municipio. No, no sé, no. voltea hacia la, la cámara. Hay seis gentes que hoy piden licencia en el municipio. Sobre <ríe> saben el director de Desarrollo Social, Protección Civil, DIF, su secretaria, como se llama la muchacha, dice? Mariel, o como se llama, y el de Turismo. Esto confirma lo que Carlos, de una manera brillante, bueno, y de subrayar, describe el Blitz Kieger que hacen estos grupos por apoderarse del patrimonio de Guanajuato. Es un blitz que despliegan Carlos, eh, me tiene impactado Carla. Ahí se los dejo de tarea. Ahora eh, Carlos, comentabas una cosa en términos de la racionalización del voto y el costo-beneficio a nivel de convocatoria de que, pues, ganen más dinero, no, por la cuestión del voto en un momento dado. Pero la parte de abstencionismo, con las nuevas reglas y los primeros comerciales que está sacando el INE, en relación a, a cómo va a ser el proceso electoral, a lo mejor me estoy adelantando, pero eh, puede ser que, que, que el, eh, exista más eh, abstención, ¿no? Porque pues hay que esperar, pues, no sé el porcentaje de población que se requiera, a, la, a lo mejor hay más abstención que la elección pasada, ¿no? Y obviamente lo que comentaba ahorita Piri, eh, ¿quiere decir que gran parte de un equipo de trabajo actual eh, pide licencia para irse a una campaña o, o no, no logré? Yo sí, entenderle. para irse a una campaña, para ah, la okay. campaña Navarro. Ok. Obviamente van a estar pagados por el municipio por abajo del agua, pero fíjate nomás, qué descaro para el Blitz Kieger, Carlos, y para <risas> ti es, es un descaro el que llamemos enfrente. Oigan, hay que hay que decirle a la ciudadanía que el Blitzkrieg es la guerra relámpago, o sea, es un movimiento muy rápido, bélico. Bueno, está Carla. Carlita, por pues, favor. Sí, gracias. Pues nada más me queda, ay, pues mucha frustración, ¿no? <ríe> Porque tal vez voy a ser parte de, de las personas, de las estadísticas que se van a abstener en estas elecciones con estos candidatos que tenemos. Sin embargo, sí debemos de... Eh, tener en cuenta como ciudadanos que tenemos que pelear para abrir otros accesos, abrir nuevas leyes para accesos a programas públicos que en los que la ciudadanía tengamos alguna incidencia directa, no dejarle todo al ayuntamiento porque ya vemos que ese es el hueso que todo mundo quiere roer. Pero si nosotros desde la ciudadanía, yo tengo mucha fe en que como sociedad podemos lograr grandes cambios si nos unimos y exigimos y presentamos leyes ante el Congreso donde podamos tener una asamblea de ciudadanos paralela al ayuntamiento. Híjole, creo que eso sería algo bienísimo, fantástico que bienísimo. le destrozaría todos sus planes maquiavélicos, puercos, asquerosos que tiene. Muy buena, muy buena. Bueno, yo, yo quiero decir que está muy bien la, el planteamiento de Carla, pero quiero preguntarle a Carla que por favor nos diga desde su punto de vista su abstención, el de ella y el de todos que como ella se abstengan, ¿a quién beneficia? Y no me diga que a nadie, porque no es cierto. Los, cuando alguien no va, alguien es beneficiado. Dígame, desde su punto de vista, ¿a quién va a beneficiar eso? Sí, o sea, eso estadísticamente va, va a beneficiar a los que van a votar y a los votos que ya están comprados. Eso es indudable. Pero también, ¿qué otra, qué otra tenemos? O sea, ellos van a llegar al poder si no... Está tan mal el, el rojo como el colorado en estas elecciones. O sea, ni para qué decir más, ¿no? Entonces, qué po por eso ya, ya, ya no yendo ya tanto a las elecciones, sino más bien, ¿qué podemos hacer después de las elecciones y con estos personajes que seguramente van a quedar? Porque no hay de otra, o sea, es, es lo que hay. Y van a sí. quedar. Votemos o no votemos, van a quedar. Y todos están juntos con, con pegados y es lo mismo, es un poco de lo mismo. Entonces... <ríe> ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Ese es el planteamiento que yo dejo abierto a la ciudadanía, porque yo sé, estadísticamente, van a ganar, pero con mi voto o sin mi voto lo van a hacer de cualquier manera. Ya están ahí. Vamos a escuchar a Carlos y luego pido la palabra yo. Creo que Carla emitió una frase que es la frase clave en estas condiciones, que es, es tan malo el, el, el verde como el colorado. Y, y a eso apuestan. A ver. ¿Por qué ponen a impresentables los partidos políticos? Entre otras cosas, para que la gente vea que pues, son los mismos, con todo descaro, y para que no vaya a votar. O sea, el, eh, la plataforma ideal para esta operación política que ellos hacen es el abstencionismo. Entonces, con estas actitudes, están, están promocionando el abstencionismo. Por supuesto, gente como Carla, toma esta información y dice, no, pues yo mejor no voy, pues si no, ¿por qué voy a votar? Pues, si son impresentables todos. No hay por quién votar y, y no le falta razón. Pero esto, esto es parte de la trampa, Car Carla. Es, es parte de la trampa de los partidos políticos y más que de los partidos políticos, de la red de corrupción que opera en Guanajuato. Eso, no eso. vayan a votar, no vayan, miren, como le hagan a ustedes, de todas maneras vamos a ganar te están mandando esa esa, esa, esa, señal, tú la tomas, y dices, bueno, ¿sale? háganse bolas, a ver qué pasa, pues yo ya ni voy a votar. ¿Para qué voy a votar? Ya sé quiénes van a ganar. No, eso es lo que quieren. Lo que quieren es el desánimo ciudadano. ¿Cuál es la respuesta correcta a eso? Ir a votar. Ir a sí. votar por alguien. Porque si no, se la estás poniendo fácil, van, mira, con menos de 10 millones de pesos van a ganar, van a ganar este Guanajuato. yo que hubo votando el cuarenta y tantos por ciento de, de, de, de los ciudadanos, le sale bien barato. Eso es el gran negocio. Se roban un montón de dinero y le ponen un poquito para ganar la elección. Y nadie se da cuenta y el INE pues sigue contando votos muy bien y toda la prensa está bien bonita, pues bien bonita. Pero dime dónde está la fiscalía, por ejemplo, para delitos electorales. Sería bien fácil con usuarios simulados meterse a ver en qué comunidades están comprando y clientelizando a los ciudadanos, a pescar a esos amigos y, y que acaben con un proceso penal y por lo pronto en la cárcel. Lo podrían hacer en tres patadas. Pero en tres patadas sí quisiera. Sí quisiera. Lo que pasa es que todo está urdido. Ay, acuérdense del pacto de impunidad. Ahora, discúlpenme. Pues es un tema que lo tengo bastante analizado. Sí. Eh, ¿De qué se trata el filtro ciudadano? Hablando de este asunto del abstencionismo, Carla. El filtro ciudadano que estamos trabajando, el Observatorio Ciudadano, junto con otras este, asociaciones eh, sociales este, de la sociedad civil, es esencialmente una orientación para decirles a los ciudadanos por quién pueden votar. Por lo menos en la parte ética de las candidaturas. Entonces es un orientador. Oigan, si hay alguien por quien se pueda votar, pues hay que hacerlo. Ese es el camino que hay que seguir. Si todos los demás son impresentables y hay uno o dos por los que se puedan votar, pues hay que votar por esos. Ojalá todos, todos fueran votables, pero lo que estamos viendo es que no, y ya se explicó por qué, no, por qué no funciona esto así. Pero lo peor que se puede hacer es tener desánimo y no ir a votar. Ese, esa es la fórmula perfecta para que los truanes ganen. Así de fácil. En ese sentido, sí tiene razón, Carlos, este, y, y lo dije, ¿no? O sea, yo sé que, que va a beneficiar a quien más votos tenga estadísticamente, y sí hay mucho desánimo, este tal vez reivindique mi, mi posición y, y votemos después del filtro ciudadano, vemos qué pasa, pero por el momento, en primera, en primer, en primera instancia y con las primeras impresiones de los personajes que están eh, pues propuestos, híjole, es que de verdad no hay ni para dónde. No hay ni para dónde hacerse. Por eso vuelvo al planteamiento. Necesitamos como ciudadanos, como sociedad, organizarnos, pedir que se modifique la ley y tener incidencia directa. Una asamblea paralela sería perfecto para no dejarlos. Es la única manera que podemos frenarlos. Porque si no van a seguir y seguir y seguir y seguir y esto va a ser cuento de nunca acabar. Y podemos ponerles a lo mejor todos los filtros que sean. Pero esto va a continuar mientras ellos estén en el poder y mientras no nos organicemos como, su, como sociedad, híjole, esto va a continuar. Pero mientras no votemos también. Sí, claro, <risa> tiene razón. Fíjense que ustedes y que yo en los años 70 tuve oportunidad de tener, adquirir mi derecho a votar en 1970 y desde esa fecha a, a la actual lo que les puedo platicar es que hay otro enfoque. También ha habido varios enfoques. Por ejemplo, en los años setentas, Guanajuato era del PRI. Nadie decía nada, pues es del, es del PRI. O sea, nadie puede pensar que en Guanajuato vaya a perder, a ganar otro partido que no sea el PRI. Y todo el mundo pensaba eso, pero de repente en alguna campaña ganó el PDM y se vio que el gobierno del Estado como era la oposición y no quería quedar mal con los ciudadanos, le dio recursos. Y entonces los ciudadanos guanajuatenses dijimos, ah caray, pues es bueno que haya oposición en el municipio frente al frente a, a, al gobierno del estado. Luego volvió a ganar el PRI, luego ganó el PAN y también vivimos otro otro fenómeno. cuando Estuvo en la presidencia municipal Arnulfo Vázquez Nieto, que priista de toda la vida, sí, y así es, eh, que tenía un gobernador panista, eh, Juan Carlos Romero Hicks, vimos cómo Guanajuato recibió muchos recursos y apoyos. Y entonces como que los guanajuatenses nos, nos estaba diciendo el sistema, vota por alguien que vaya en contra del, del gobierno del estado para que el gobierno quiera apoyarlo, ¿sí? Ahorita mismo estamos viendo que de nada sirve que el gobernador y el presidente municipal sean panistas, nos nos tienen olvidados al municipio de Guanajuato. Sí. Entonces, ese otro enfoque es el que tal vez nos pueda ayudar a orientar nuestro voto en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos que no sea haga el pan, porque el pan le va de gorro guanajuato. Y al gobernador también, es, es obvio, no, tengo, no hay que analizar nada, nada más ver los resultados y ya. Entonces, eh, yo quería compartir con ustedes este otro enfoque, que nos ayuda también a, a decidir por quién votar, ¿no? O sea, quiere decir que es benéfico que gane el PRI, el verde o morena para el municipio de Guanajuato y el gobierno del estado daría más recursos. No, sería bueno para que fuera morena, para que le duela al gobernador y le empiece a importar Guanajuato un poquito, ¿sí? Para mí, eh, en, en la lógica de lo que acabo de platicar desde los años 70 hasta ahorita, me parece que esa sería la lógica. Hay que votar por morena para que Morena se vea comprometido el gobierno del estado a ver qué va a hacer si tiene un gobierno federal morenista y un municipal morenista qué va a hacer, atacar a Guanajuato para que deje de ser panista el municipio, es decir esa es una actitud política de reto frente de un poder frente a otro poder el poder del voto, a ver Carlos Yo, a ver es que tu interpretación está dentro de el concepto de partido hegemónico de los 70s. Sí. Eh, dentro de ese concepto, pues es, es, son válidos la, la, la, el raciocinio sí, sí. que haces. No, yo estoy yendo a otro, al otro nivel, a, a la realidad que opera ahorita en Guanajuato y en general en México. Porque esto se repite, esto no crean que es nada más aquí, Guanajuato somos los únicos. En, en muchos municipios de Guanajuato se repite y en muchos municipios de México se repite estas estructuras de poder. O sea, las cosas cambiaron. Ya no hay un partido hegemónico. Es más, no hay partido político, no hay ideología, ni mucho menos. Lo que hay esencialmente es delincuencia organizada, delincuencia organizada desde el ayuntamiento para hacer negocios para hacer negocios con los presupuestos públicos y con el poder, con las facultades de abrir o cerrar las posibilidades de hacer negocios en la localidad, en fin. Eso es lo que hay. Entonces, eh, el, el, eh, el pensamiento para atacar esto debe ser diferente al de la simple política, porque no estamos ante eso. Estamos a una realidad diferente. Esta realidad diferente, pues, es un sistema, una red de corrupción que está operando. Entonces, el asunto es cómo vamos a romper esta red de corrupción. Y otra vez, lo, lo que dije, no hay que permitir la operación política. Hay que desmantelarles la operación política. Desmantelándoles la operación política se les acaba todo. No hay posibilidad. No sé, habría que preguntarle... A Piri, cómo desmantelaron la operación política del PRI en Guanajuato en, en, en los 70s, este, 70 sí, 70s, finales de los 70s. Este, pero eso es lo que hay que desmontarles y por el otro lado tener un voto muchísimo más selectivo, este, por aquellos que puedan que puedan realmente enfrentar a este, a este, a esta red de corrupción. Entonces, no estamos enfrentando partidos políticos, son es redes de corrupción. Ese es, el, ese es el asunto. Ese es el planteamiento. Ben. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que eh, Carlos coincide con Guillermo en que Morena puede ser la solución. ¿Fue tu conclusión, no verdad? No, verlo, hay que verlo. Vamos a ver. No sé. Yo, hay no que me evaluarlo no sé, en el, el proceso, proceso, ¿no? De las candidaturas. Hay que analizar las candidaturas. Este, bien, y sobre eso, pues este, orientar a los ciudadanos de lo que vemos claro. ante, la, ante la ciudadanía, ante las candidaturas, perdón. Exactamente. Gracias. Exactamente. Este, Exactamente. Dirigen, eso. Y luego, Lolita, por favor. Mira, eh, cuando sucedió aquel movimiento, Carlos, yo ya era un PRIISTA retirado de mi partido, del partido al que yo pertenecí varios años, buenos ochentas. El candidato fue Rafael Villa Gómez Mápez. Y sí, es justo decir dos cualidades. Rafa no necesitaba robar, ojo, ¿eh? Era un candidato popular en los mercados y en todos lados. Y tercero, más que nada fue un movimiento ciudadano, Carlos. Un, la ciudad se subió al movimiento. Se tuvo que comprar la franquicia del PDM a través de mi compadre Sebastián Barrera, es la verdadera historia, para poder obtener el registro. Pero la campaña fue exitosísima porque... La gente participó, Carlos. Era increíble ver que Rafael Villa me ofrecía una carretera, bueno, un trae un pedazo de apertura eh, de un terreno, y llegaba mi hermano Sergio Paz, con la motoconformadora y lo abría. Hablo, es un movimiento ciudadano. Y lo que hoy vuelve a refrescar es hay que recrear lo que tú dijiste y Carla, me preocupa, hay que echar adelante en los movimientos de las gentes. La ciudadanía tiene que despertar de este abandono que traemos por nuestra ciudad. Vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, Carlos. Vamos a sacar adelante a Guanajuato sin esos pillastres que están en serio. Ese es mi punto de vista. Sí, pues Lorita. Ok, bueno, para ti, Carlita, ella, yo, yo creo que ya te va a ser muy repetitivo. lo que te, te voy a decir. es Aparte es una obligación, sí y es un deber ciudadano el ir a votar. Y eso se lo digo no nada más a ti, sino a mucha gente que, pues sí, Estoy definitivamente viendo. estamos desilusionados de todo esto que está pasando. Eh, como tú lo dijiste, está tan malo el pinto como el colorado, así es. Pero aquí independientemente, y Carlos creo que es lo que está haciendo la reflexión, independientemente del candidato, ¿sí? hay que ver quién es quiénes van en la planilla. Y eso era uno de, las, de, las, de los cuestionamientos que teníamos nosotros cuando decíamos, pues hay que ver primero quiénes son los que van en las regidurías que a final de cuentas van a ser los que van a votar a favor de las propuestas que haga el presidente o echarlas para abajo, como ya le pasó a Alejandro, con ciertas gentes. Entonces, sí es, sí es in, eh, indispensable hacer este filtro ciudadano de las planillas, y ver quiénes serían los más idóneos, los más honorables, los más transparentes, para que pudieran ser el contrapeso en el cabildo. Eso, eso. sí Así sea Navarro nuevamente, que es el que tiene más posibilidades, eh, puede ser Edgar Castro Cerrillo. Eh, inclusive puede ser Dafne, que son de los, de los partidos políticos más chiquitos, eh, por decir chiquito en cuestión de estructura y de, y de seguidores. Puede ser ta, inclusive ahorita la maestra eh, Carmen Cano Canchola. Puede ser cualquiera de ellos puede ser, pero sí que hubiera un contrapeso, ¿sí? Con gente honorable. Y como dice Carlos, eh, obviamente, desgraciadamente en las planillas de Alejandro Navarro, si la revisamos, ¿quién va en la primer regiduría? Suponiendo que metiera uno o dos regidores. ¿Quién va? Va su secretaria. ¿Sí? Es su incondicional. Mariel es su incondicional y es la que está atrás de él. ¿Qué nos brinda esta niña? Hay que, hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué nos brinda? Y que la ciudadana sepa ¿qué nos puede brindar esta niña? ¿Qué? Por lo que diga su jefe. ¿Sí? Lo que diga Navarro porque gracias a él, ella está ahí. Entonces, eso eso sí es, es lo que debemos nosotros de revisar, quiénes serían los más idóneos ¿sí? o los menos eh, corruptos para que lleguen y que no se dejen vender. Porque ya lo, ya lo comentó Paloma en, en otras ocasiones, en otros programas, que... Cien mil pesos se le dio a cada uno de los de los regidores para que votaran a favor de la propuesta de, de, del, del POMADUE. Entonces, dices, caray, ¿quiénes son los que nos están realmente dirigiendo, quién los, nos están gobernando? No dirigiendo, gobernando. Es el cabildo. Si sí, Es la gente del cabildo que si realmente quisieran hacer en beneficio de la ciudadanía algo, lo harían desde ahí porque ellos son los que pueden decir sí o no. Y entonces yo creo que eso es lo importante, ir revisando planillas. Todavía hay tiempo, creo que son 60 días eh, para a partir del día 5 que empiezan ellos con bueno, a partir de ya de, de, de mañana que ya se abran y que sepan quiénes son las planillas de, de cada uno de los candidatos que están propuestos y empezar a revisar. Eso sería lo importante y lo interesante. Ese es, ese es mi punto de vista, porque como dice Carlos, esto ya es una partidocracia y es negocio, ¿sí? Méteme en la primera, méteme en la segunda, porque sí puedo llegar para ver este, qué puedo hacer yo por ti. Así es, así se maneja esto. Esa es mi intervención. Nuestro coordinador ya este, nos abandonó. No, no, no. Ya... no. Bueno, compañeros, yo les quiero decir que aprovechemos que está el, esta sesión, esta parte de la sesión en vivo, está calientita. Y yo quisiera que se quedara ahí y aprovechar que ya tenemos una hora en el aire y que nos hem, han, eh, hemos utilizado el tiempo de, de los que nos siguen durante una hora. Y solamente quisiera escuchar lo que dicen los que están viéndonos en internet, para dar por concluida la sesión y dejarla así calientita. No sé si tengas este, a la mano los comentarios, este, Javier o Lorita, para leerlos. Pues quien quiera, nada más déjame checar por internet. Se supone ¿Lorita? que hay 13 comentarios, yo los puedo leer, sí, algunos. Este, a ver, eh, Lorita. Sí, sí, me mo está mira está Mario Rodríguez dice interesante el tema Carlos Carrillo Pacheco dice shalom y notarios a su servicio Mario Rodríguez lleva cierto lo que dice Carlos Arce Raquel Buck también lo está viendo eh, Luis Piña de acuerdo con la Asamblea Ciudadana que sea una realidad por el bien de Guanajuato Raquel Buck dice es deprimente ver cómo se están armando las planillas, urge que nos involucremos y el urge con mayúscula que nos involucremos como sociedad para exigir que rindan resultados y cuentas. Carlos Carrillo Pacheco dice, una auditoría ciudadana, formada por personas ajenas al poder antes y después. Eh, Carlos Cerrillo dice, el del gatillo, el del gallito. <ríe> eh, Raquel Bug de superacuerdo con Guillermo Siliceo. Gustavo López Lain dice, hay otras opciones, además del PRI, PAN o Morena. Eh, dice Raquel, y sin ningún candidato independiente. Qué lástima. Eh, Carlos Cerrillo Pacheco, Partido del Gallito. Gustavo López Lain dice que en 1983 a 1985 ganó un guanajuatense carismático y reconocido. El arquitecto Rafael, el arquitecto Rafael Villagómez Mápez. Y otra vez comenta Gustavo López Lain, con las planillas conformadas ya estamos fritos. Esos son los comentarios que yo tengo, Memo. Sí, muchas gracias. De alguna también. forma... Eh, eh, nada más un, un comentario muy rápido. Se ven en la parte de los comentarios un proceso de retroalimentación y este, que puede construir para la próxima sesión, tal como lo comentaba nuestro ilustrísimo y bien ponderado con, eh, coordinador, eh, uh -huh. mayores elementos de discusión para la próxima. Y obviamente pues, este, eh, hay que ver la, el, el hipódromo que se va a presentar ya con más información en cuanto a los eh, caballos que compiten y si tenemos más acción de sus planillas, ¿no? Y podemos profundizar más y ya el proceso metodológico específico del filtro ciudadano se pues, empieza a, a poner calientito, ¿no? Calientito, perdón. Gracias. Oye, Carlos. No, déjame compartir pantalla. ¿Cómo no? Sí puedes hacerlo. Nada más para dejar, dejar ya todo esto pues con la perspectiva del filtro ciudadano, porque yo creo que hay mucha gente que no, todavía ya, no, no, no entiende ni tiene por qué entender, no se ha explicado suficientemente por cómo queremos que funcione este instrumento de la sociedad. Sí, ya se puede compartir. No. En el momento que le pongas ahí compartir pantalla, vas a, va a aparecer tu, la pantalla de tu escritorio ante nosotros. ¿Tito? Sí. Pero qué Ahí en lo verde, compartir pantalla, le das clic y ya va a aparecer tú. Y escoges cuál de las pantallas que tienes abiertas, nos quieres mostrar. Tengo que darle clic donde dice desktop. Ya, ya está, ya está cargado. Perdón. Está sí, está bien. Asunto. Sí. Adelante. No sé si ahí sí, se va A ver, ya, ya va, va cargando, va cargando, ya está, cargó. OK, bueno, aquí está el filtro ciudadano. Entonces, simplemente para no perder mucho tiempo con metodologías y todo, este. Esto es lo que vamos a analizar para que se le quede muy claro a la gente. miren la propuesta que tenemos en estos momentos es analizar de los, de los eh, eh, candidatos a los diferentes puestos públicos, seis cosas. La que tengan su declaración 3 de 3, de bienes, de intereses y la, la fiscal. Eh, analizar la buena fama pública que tengan dentro de la localidad. Esto es muy importante porque esto normalmente no se ve pero los candidatos tienen una fama pública. Algunos, algunos probablemente no son muy conocidos, pero hay otros que son muy conocidos y que han estructurado una fama pública. Hay que ver si es buena o es mala. El otro asunto es su análisis de la conducta electoral. Si ya participaron si ya en, en, en elecciones, pues lo hicieron. Hay que ver este, si anduvieron comprando votos, clientelizando a la gente, etcétera, con todas estas series de conductas inapropiadas e ilegales. Eh, algunos ya han estado en cargos públicos. ¿Cómo se han desempeñado en los cargos públicos? Hay que analizar el historial de cargos públicos. Luego, si han sido vinculados con actos de corrupción y hay datos para ello. Y por último, la posibilidad de involucramiento en casos de acoso sexual, laboral o discriminación contra cualquier minoría o en el caso de políticas de género lo mismo. Entonces, esto es lo que estamos uh, proponiendo para analizar y es lo que vamos a estar viendo próximamente en el filtro ciudadano. Creo que este va a ser un instrumento de la ciudadanía frente a los partidos políticos, a los pseudo partidos políticos, pues para, para, para orientar con, con ya gran certidumbre el voto de los ciudadanos. Esto es lo que tendría que decir. Gracias. Excelente, excelente. Pues yo creo que vamos a poner a prueba ahorita al INE. Esta semana, la síndica del ayuntamiento, Marlena Castro, presentó una denuncia de violencia de género contra Alejandro Navarro. El INE antier <tose> un poco, pronto al señor de Guerrero y al señor de Michoacán, a ver si el INE de Guanajuato tiene los arrestos, para quitarle la candidatura a Alejandro Navarro, porque la denuncia está muy bien hecha, tiene 50 hojas soportadas contra un delito que se llama violencia de género. Vamos a ver de qué está hecho el INE de Guanajuato, Carlos. Está bien, pues yo no sé, les había propuesto que ya, que ya termináramos el programa, si sí, como quieran, seguimos o bueno. Entonces lo terminamos y les damos las gracias a todos los que nos estuvieron siguiendo desde las 11 de la mañana y los esperamos dentro de ocho días donde seguramente se incrementará el calor de esta, de este debate sobre el proceso electoral en Guanajuato. Muy buenas tardes, muy buen provecho, que les vaya muy bien a todos. Hasta luego.